Reciprocidad Wayú El egoísmo está tocando los cimientos de nuestra comunidad Wayú, y eso nos preocupa. Los Wayú siempre han practicado el Kamanegua, que es el ser bondadoso con todos los demás clanes, y lo hacen como forma de mantener el equilibrio social y espiritual entre las familias, ya que así lo han hecho los Wayú desde el tiempo bras tiempo antiguo en el que los personajes mitológicos andaban en la tierra y habitaban entre los Wayú. El mundo Wayú se mueve entre el anajiragua que es el bienestar social como principio de cohesión y buen entendimiento entre todos. De esa reciprocidad podíamos ver que los Wayú tenían una autonomía económica ya que las familias gozaban de un intercambio muy diferente al comercio como lo conocemos hoy en día por ejemplo en mi familia aún se da el ascólogo que es el intercambio de productos entre familias y ocurre cuando un guayú va hacia otro territorio y en ese andar siempre lleva algo para intercambiar con los otros y normalmente es algo que fue sembrado por ellos mismos como yuca, auyama, frijol, maíz, cojos, entre otros. Esa reciprocidad propia de las familias wayú nos han ayudado a lo largo del tiempo a cohesionarnos a través de prácticas y procesos culturales que implican la participación de todo el clan.